Y yo creo que mejor así. Voy a empezar por dar las gracias a Carmen Cancelo, por supuesto, por estar aquí con el coro, que siempre que está, y Graciela engrandece en todo, eh, siempre es un, un punto. Muchas gracias, Alberto, muchas porque lleva el mundo encima hoy. Y, y voy a dar las gracias también a Begoña Sanjurjo, que ha sido mi media naranja estos días. Sé que me vas a bloquear en cuanto acabe el evento el teléfono, pero. Gracias. Y vamos a empezar. Yo soy Monse, los que no me conozcan, Monse Iglesias. Voy, tengo la responsabilidad enorme de presentaros a Isabel, en Riva Isabel García, Fernández García, perdón. Y después la responsabilidad se la paso a, a María José Gómez Rodríguez, que es jefa territorial de Cultura de Lugo, que junto con igualdad, promueve y respalda iniciativas que visibilizan a la luz de mujeres en cualquier ámbito. Y hoy es una de esas grandes ocasiones. Yo la verdad es que desde que me dijeron que iba a presentar este acto, pues es que no puedo decir la cantidad de, de, de guiones de lo que me he escrito, porque quería sacar algo que ensalzara a Isabel, que le hiciera justicia, pero llegaba aquí, nada es bastante, desde luego nada es bastante. Voy a empezar por contaros que Isabel García Fer, por Dios, Fernández García es doctora en ciencias por la Universidad de Santiago, catedrática en química en la Universidad de Ciencias de Lugo, ahora profesora de Forma parte del equipo de investigación ciencia nosa de divulgación científica, es gran defensora, gran defensora de la labor de la mujer en la ciencia. Ha participado en innumerables congresos nacionales e internacionales. Innumerables es cuando ya después de 150 ya no puedes seguir contando. Tiene más de 150. Es autor, autora de un sinfín de publicaciones, ha sido un miembro de varios tribunales de tesis, ha dirigido siete tesis. Podría estar horas así hablando y no, no, no es mi noche. Y la verdad es que el título a mí me viene estupendamente porque es que la pionera, la verdadera pionera en todo esto es la propia Isabel, sin ninguna duda. Ella, para que sepáis un poco, eh, pues empezó, hizo la carrera en los años 60. En los años 60, en los años 60 eh, pues hoy... Cualquier mujer estudiamos, desde luego, pero en aquel, en aquel momento solamente el 28% del total de estudiantes de España eran mujeres. Y de ese 28% no se estudiaba tanto ciencias, se tiraba más bien a humanidades o a ciencias de la educación o a farmacia. Era ese el asunto. Isabel dijo, pues yo quiero ser química y hago ellas. Es Hija, forma parte de una familia de nueve hermanos, si no me equivoco, y, y me han contado que para ayudar en casa a, a costearse la carrera a los padres, pues ella se compraba la revista Burda, que era una revista de patrones, se cortaba, se <ríe> cortaba los patrones y se hacía su ropa para, pues para ayudar en casa y seguir avanzando, que es lo que ha hecho desde el momento de su nacimiento, sin ningún, sin ningún tipo de duda. Isabel es la mujer que nos abre, desde luego, camino a todas las que venimos detrás, sobre, sobre lo que ella va, da, va abriendo, las demás, empezando por mí, vamos yendo paso a paso, muy, muy pocos pasos detrás de ella. Siempre nos anima a cualquier mujer que estemos alrededor a investigar, a seguir, a pelear, a trabajar, a, a no rendirnos, siempre, siempre, sin excepciones. Es... Mmm, ella empezó a dar clase en la facultad en 1971 71, y fue en Santiago y fue una de las primeras que empezó a dar clase en Santiago y de las primeras quiere decir que eran dos, ella y otra, <risa> eran dos mujeres. Y a partir de ahí, pues han aparecido más, evidentemente, pero ella fue una mujer en un mundo de hombres en el que la sociedad en aquel momento no se concebía como ahora, la pues tenía otra función, ni más ni menos. Pues. Y después de ella, pues hoy es mayoritariamente la universidad un, un sitio femenino, pero pues gracias a pioneras como, pues como Isabel y como cualquiera de las mujeres de las que hoy, se va a hablar aquí en Rivadeo eh, claro tenemos una mujer especial muy especial que fue Manel, Manuela Barreiro pero hay muchas otras ella ahora os va a contar de ella de ella de Isabel puedo deciros que es una persona generosa firme contundente perseverante muy meticulosa con una fuerza indescriptible que supongo que es la que hace que hoy esté aquí eh, es pura ciencia tiene una tremenda capacidad analítica como buena química que es eh, es todo preguntas sobre cualquier tema cualquier tema mmm, amante de la música de la arquitectura, del arte de la historia, de la lectura yo creo que no hay campo que Isabel no, no investigue me han contado compañeros de ella que cuando salen de Lugo a alguna ponencia o alguna cosa eh, a la vuelta si les da tiempo Siempre dice, en tal pueblo, nos da tiempo, en tal, en tal pueblo se puede ver una iglesia que tiene esto, esto, esto, o una escuela que es, tiene esto, esto, esto. Pero ya ella lleva el camino que los demás siguen. Creo que no se atreven a decirte que no. Y el otro día le pregunté, hace unos días, le pregunté cómo se define a sí misma como, como profesora. Y me contestó justo tirando a blanda. A mitad de lo que a sí misma si exige eso a los alumnos no apruebas a nadie sí puedo decirte que me consta que tus alumnos te adoran y los compañeros también hoy hay mucha gente que no ha podido estar aquí pues por circunstancias habrá otra presentación en el allí y la acompañarán pero eh, realmente hay mucha gente que hoy hubiera querido estar aquí y no ha podido y como regalo nos trae arriba de hoy, pues la historia de Manuela Barreiro Manuela Barreiro Solamente voy a decir una cosa eh, para explicar por qué hoy estamos aquí. Fue la primera, creo que todos lo sabéis ya aquí, pero fue la primera licenciada gallega, la séptima en España, pero la primera gallega y fue vecina nuestra, como lo soy yo o muchos de los que estáis aquí. Tenía la farmacia en esta calle y, y, y fue pues, gracias a Manuela Barreiro que se dedicó a lo que hoy es también se vuelva a olvidar porque yo creo que tenemos Cosas que os voy contar acerca de las mujeres pioneras de ciencias del mundo. Gracias también a María José Gómez, chefa territorial de cultura, que está hoy en sustitución de Susana López Labella, la secretaria general de Igualdad, que tanto pelea porque las mujeres tengamos un sitio que nos corresponde en el mundo de hoy. Tienen varios contactos con Susana acerca de la publicación de este libro. Por una serie de circunstancias, pues, terminó publicando a través de la Secretaría de Gerald de Lingüística. Muchas eh, gracias a Monse por su presentación, una presentación muy, muy exhaustiva, muy merecedora, porque a Zonori, eso quiere decir que ya estoy jubilada, lo que pasa que aún sigo aportando un pequeño grado de, de trabajo pues, a la universidad y que también me gusta, y completamente pues, en este campo de trabajos, ¡Fía, fía! las nosas pioneras. Y juntamente con Monse también te quiero agradecer a Daniel Vega y a Monserrat Sanjujo, porque a través de él, es que es portas hasta llegar hasta ahí y poder ser publicado también gracias a Valentina García Secretario General de Política Lingüística en la que no aquí por haber acollido tan gratamente este libro y gracias a su, a su recomendación su pues, Consejero de Cultura y Educación Juan Rodríguez, un prólogo, como pueden expresar el libro así como también a Consejera de Empleo, María Jesús Lorenzana que también fue una presentación de, que está presentando también en estas fotos de libro. Doy también las gracias a Julio Sist, que desde aquí tenemos una luz que nos ilumina tanto que no vemos nada, pero que también está por ahí. Gracias Julio, el colectivo de Xeria, porque fue un supervisor de la edición de este libro. Y antes de hablar sobre el libro, quiero vos decir, de contaros a Mundo Estamos en un edificio que fue la antigua fábrica de lenzos de aquí en Ribadeo. Una fábrica que se fichó en no el século XVIII, de, de que cuando empezó a funcionar buscaban mujeres para que trabajaran. en los telares, las mujeres eran trabajadoras, los telares no son las casas. Bueno, pues fichó en una convocatoria para que las mujeres pudieran ir a trabajar. Y e resulta que no se apuntaba a nadie. No se apuntaba a ninguna porque decían había corriese el rumor de que esas mujeres iban a ser privadas a Sudamérica para repoblar los países que estaban aquellas zonas de Sudamérica que estaban valles bueno después todo ese efecto de todo ese público corriese y ese fue uno de los primeros trabajos que tuvieron las mujeres de Ecuador, de la las mujeres dentro de su entorno le cobraban aquelas algún Soto por esos trabajos que hacían los teares fue una fábrica que se construía unas ayudas similares pues las ayudas que se dan a mojar pues para hacer también empresas ayudas que como mojar también son sus mismos siempre pues a vez que se acaban también se acaban las fábricas entonces esa fábrica pues no